...información de Último Momento que se titula... ...le habrían decretado la quiebra a los Márcico... ...padre no. e hijo... ...en el edificio de la calle Roosevelt 3607... ...a metros nomás del hospital Pirovano... ...Márcico estafó a todos los propietarios del edificio... Uf, ...esta gente está wow. en juicio... ...tanto contra el padre como con el hijo... El lunes aquí en A La Tarde eh, se terminó con cierta duda en donde Márcico le decía a uno de nuestros compañeros que él habría sido el estafado. Sin embargo, esto no es así porque, repito, le acaban de decretar la quiebra al padre y al hijo, a los Márcico. Ampliamos la información contigo Diego Esteves. Estaba en concurso preventivo, eh, Márcico en realidad, bueno, su empresa, son tres edificios y se acaba de decretar la quiebra. Me dice uno de los inversores que hasta ahora la excusa de Márcico, que recordemos, por un lado decía, yo no les vendí un departamento, simplemente les pedí un préstamo de dinero poniendo ese departamento, esa unidad funcional, como eh, como garante Ajá. de ese préstamo. ¿Qué otra cosa les decía además de eso? No, tranquilos, es un problema de habilitación. Pronto voy a resolver el tema de la habilitación. Voy a poder terminar los edificios y se los voy a entregar. Todo era una mentira, porque se trataba de una quiebra donde está procesado por una estafa que alcanza los 4 millones de dólares. 22 departamentos están involucrados en esta maniobra. Una mujer, habló su abogado aquí, que había comprado 16 departamentos y 6 cocheras en el mismo edificio por un valor de 750 mil dólares. Hay un montón de damnificados. Recordemos la maniobra. Sí, que recordamos. Les vendía el departamento, le decía, bueno, tranquilos, en dos tres años tendrán sus departamentos, lógicamente, de pozo. Y cuando la gente iba feliz a habitar o a ver su inversión para luego alquilarla, había dos o tres personas más Dueñas del en simultáneo para a quienes les había ay, vendido. Ay, ay, ay. Imagínense la desesperación de cada una de esas personas que tal vez ahorraron durante toda su vida, que tal vez se endeudaron para poder comprar una unidad y encontrarse con este caramelito. Sí, no, te, te quería preguntar, Diego, porque en el transcurso de todas las transacciones ¿no notaban ningún tipo de irregularidad? ¿Cómo puede ser que se venda... Y que haya varios propietarios de una misma claro. unidad, es inentendible. Bueno, está en obra, como estaba en obra, nadie sospechaba nada, avanzaban Confía. las obras... Claro. ...y, y se las fotos papeles a los papeles, Y otra cosa, Peto Beto Márcico. ¿Beto Márcico? ¡Chico! Nadie iba a desconfiar del ídolo de Boca, jugador de la selección nacional... Un nombre intachable dentro de la cancha. Sí, sí. pero Y uno afuera, lo que paga, Diego, como bien decís, lo que paga uno es confianza. Digo, atentis por otros casos. Cuando uno compra un departamento de construcción, te dice, te vendí el séptimo B. Y le ha pasado a un familiar cercano que se construyó hasta el sexto claro. en un momento y <risa> no, terminaron dándole. No, no, no, estas cosas pasan. Cuota aparte, fideicomiso, o leasing tiene que estar especificado en un contrato. Uh -huh. eh, hay algo que me llama la atención, Diego, y vos seguramente lo sabés. ¿Por qué él se movía con tanta libertad sabiendo que estaba en el ojo de la justicia? ¿Él tenía un apoyo que también tenía que ver quizás con supuestas barras? ¿Tenía un apoyo que iba más allá de lo legal? ¿Por qué él se movía con mucha libertad? Venía sí. del Caribe, sí. se sí. seguía sí. mostrando. Totalmente. Hubo precio su libertad. Una caución, una fianza muy alta para poder trasladarse sin problemas. Pero bueno, ahora la cosa se pone áspera y está a un paso del juicio. Recordemos que este es un hombre con un carisma fuera de serie. Sí, le decían el veto mágico, malo. no solamente por la magia que desplegaba en la cancha, sino entendemos que también fuera de ella. Yo le quiero preguntar al doctor Cazorla qué significa que le hayan decretado la quiebra. ¿Esto puede llegar a ser una artimaña para zafar de algo? A ver, doctor. Bueno, la declaración de falencia o la declaración de quiebra es una determinación por incumplimiento de determinadas obligaciones lo que se llama cesación de pagos, es decir, que lo que vos tenés no puede hacer frente a las deudas que contrajiste, claro. fundamentalmente perdés la administración. Ajá. En este caso en particular hay dos frentes de ataque muy complejos que tiene Beto Márcico, el desde el punto de vista penal, que va a juicio oral por estafa y por otro lado, la pérdida de la administración una patrimonial. Una justificación, Doc, una justificación para no... La plata a la gente Importante, tocó. se le impone una sindicatura, es decir, ¿Qué el juez eso? va a administrar sí. los bienes por el ¿Del él. Beto Márcico? Exactamente. Tartu. A ver, hay que tener en cuenta que cuando vos decís, che, ¿por qué Beto Márcico entonces se tomaba las cosas como con soda? Sí, relajado. Porque él no considera que haya hecho nada raro ni nada... pero para puede ser posible? ¿Para? para. ¿Ah? Ahí va. Esto es muy común en todos no Todos son iguales los jugadores una vez que alcanzan el retiro. Han tenido dinero, no, son analfabetos financieros, son analfabetos financieros, no saben manejar su plata. Sí. Es más, van a alguna cueva de Puerto Madero, y le, los recibe un señor vestido así como Matías Vázquez y le dice, vos lo que tenés que hacer, tenemos que hacer departamento, sí. sin las heces. Tenemos que hacer departamento y ahí es donde empiezan a poner plata. Y de verdad, hay cosas que ellos no saben, porque son brutos de verdad. Entonces no estarías tanto acompañando, estarías a, perdona Mediana, estarías acompañando no? la teoría que él eso? despliega de que. No me lo contó nadie, lo he visto. Van y les dicen, vos tenés que traerme plata. Y van los jugadores sí. y les traen plata. Entonces le dice, che, bueno, pero pará, pero con un millón y medio no llegamos a ningún lado. Ahí se da vuelta a Beto Márcico y le dice a dos amigos, o diez, o quince amigos. Che, ¿me da sin Luca cada uno que tenemos que armar este negocio? Ah, es un santo, entonces. No es que sea un santo, son analfabetos financieros. Pero no firman no, saben... no, no, no, no firman no firma ningún contrato con el... quien ¿Sabe? le propone el negocio. Pero ¿sabes lo que son papeles? así, ah, mira. No, Cari, yo me pongo en el lugar, Tartu, yo me pongo en el lugar de la gente que inventó. No, no, eso, eso sin el duda. Gente que fue y se quiso comprar algo. No tengo enfrente a un, un analfabeto financiero, tengo enfrente a un estafador. Y si el estafador no, está, no es estafador, que me diga quién es. Uh -huh. Coincido contigo, ahí es un paso más arriba, pero esos son nombres que ni se dicen, ni se tocan. Ah, sí. Además, a ver... A... No, no. Pero a ver, yo no digo que que a ver, que, que él no tendría que haberse dado cuenta pero insisto, son bastante boludos a ver, Hay un poco de lo, duda pues, que él sea coach. tan empático y tan inteligente socialmente y que a la vez no pueda ver cuando lo quieren estafar en realidad cuando vos sos empático y tenés ese don carismático te das cuenta lo que hay del otro lado por lo cual no creo en esa ingenuidad no, pero ser carismático no lo habilita a ser, digamos, sagaz a la hora de hacer negocios. Digo, son negocios con particularidades muy específicas, como decía el doctor Cazorla. No es lo mismo armar una sociedad para construir departamentos que para lotear, por ejemplo, un nuevo emprendimiento inmobiliario, que para vender qué sé yo, yogurteras, son cosas específicas y distintas, ¿no? pero qué sé yo. Repetimos entonces la información, el último momento con el que abrimos el programa en el día de hoy y dice que le habrían decretado la quiebra a los márcicos, tanto al padre como al hijo. ¿eh? Hasta ayer estaban en concurso preventivo y esto se decretó hoy. Y mañana se va a publicar en el edicto, según los abogados. A Márcico se le venció el plazo del concurso y le decretaron la quiebra por la estafa a la gente de tres edificios. El Miguelet, Quinquela y Roosevelt. ¿eh?